Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video donde les voy a enseñar a solucionar el problema que hace que no podamos ver la vista previa de imágenes en miniatura. Vamos a comenzar. Vamos a la pestaña Vista, luego hacemos clic en Opciones. Cambiar opciones de carpeta y de búsqueda se nos abrirá una carpeta. Vamos a la pestaña Ver y buscamos donde dice Mostrar Siempre iconos. Nunca vistas en miniatura. Y lo destildamos hacemos clic en aplicar y en aceptar y ya podemos ver la vista previa de nuestras imágenes. Esto es todo. Amigos espero haberlos ayudado. Por favor suscríbanse a mi canal y nos vemos en otro video hasta luego.